Hola, esto es Voces S.J. y yo soy Ulises Covarrubias. Nosotros, como seres humanos, formamos parte de una gran familia extendida por toda la tierra. Somos un pueblo peregrino, y este peregrinar es parte esencial de nosotros como humanidad. Si no fuera así, todo nuestro mundo no estaría habitado como lo está. Y si no fuera así, alguien como yo, que tiene antepasados españoles, nacido en México y criado en Estados Unidos, no existiera. Este peregrinar hace de nosotros una familia muy grande y a la vez también muy diversa, que son dos cosas muy positivas, pero que también pueden tener un lado negativo. En la experiencia del migrante, entrar a una cultura nueva enriquece su perspectiva, entiende las dos culturas y así se puede entender con muchas más personas en, en su vida pero también puede tener su lado de negativo y eso es el de la discriminación o el rechazo por el hecho de ser distinto, por el hecho de ser diferente. En mi propia experiencia, aunque yo he gozado en gran gran parte del de apoyo a la amistad, la amabilidad de los demás, sí han habido experiencias de desprecio y de rechazo que aunque pocas, son las que a veces suenan más fuerte en el interior. Para mí eso provocó que surgieran sentimientos de limitación, de inferioridad, de vergüenza y hasta de miedo, que ahora me resulta muy fácil hablar de ellos, pero en el pasado no era así. Las cosas empezaron a cambiar para mí cuando hice los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en un retiro de ocho días en silencio. Allí es cuando pude conocerme a mí mismo más a fondo y también conocer el amor de Dios por medio, por medio de Jesucristo, quien sana nuestras heridas, quien por medio de su cruz y su resurrección nos da la salvación y nos, nos da una vida en plenitud. Tal vez tú que estás viendo esto también estés en una situación similar a la mía o exista alguna otra cosa que te distingue, que te hace diferente y que tal vez te avergüence o que quieras esconder. Si es así, uh, yo te sugiero que dediques tiempo a la reflexión, a la oración, a conocerte a ti mismo y también a hablar con Jesucristo, ese nazareno de un pueblo pequeño e insignificante que fue menospreciado por muchísima gente, pero que llegó a cambiar el mundo y nuestras vidas. De esa manera, tal vez puedas conocer y comprender que lo que te distingue, lo que tal vez fue motivo de, de sufrimiento y heridas, te hace alguien que puede entender más a los demás, que es compasivo, que es, bueno, en fin, más humano. Y así puedas extender ese entendimiento, esa compasión, esa humanidad y ese amor hacia los demás. Gracias.